Pues eh, sí, eh, si miramos solo la publicidad, vale, tenemos un, un 1.100 10? de, de rentabilidad, por 11 de hecho. Por cada euro invertido eh, se sacaban 11. Está, yo creo que está muy bien, pero vuelvo a decir, como yo no entiendo de esto, a mí me parece lo normal. ¿Sabes? Sinceramente, es que me parece me parece lo normal. Eso, esto debería ser lo normal. Eh, no sé qué están haciendo otros por ahí ¿eh? y, y yo no soy mejor que nadie eso ¿eh? lo faltaría bueno un poco explica explica primero quién, quién eres y qué es lo que qué es lo que haces Juan Está complicado, si tienes 15 minutos, pero sabes que he publicado libros, el primero Finanzas para un tonto con, con Editorial Aguilar del, del grupo Santillana, del cual llevamos unas 10.000 copias vendidas, lo cual me parece una exageración porque sigo diciendo que no soy escritor. Eh, luego he publicado recientemente en autoedición, por darle negocio a unos clientes que tienen imprenta, el segundo libro, la continuación Finanzas para un listo. Yo creo que se van a vender muchísimo porque si el primero fue una casualidad, este está creado con toda la intención eh, para, para vender libros, que, que al final quiere decir ayudar a más personas. ¿eh? El primero habla de, de finanzas personales, de cómo gestionar el dinero y el segundo habla de cómo, de cómo ganarlo en un mundo que ha cambiado. ¿no? Eh, ¿Sabes también que he creado Moneyland, el simulador de finanzas personales? Pues que... Tengo gente entusiasmada con eso y del que yo digo que llevo tres años jugando a Moneyline en la vida real y por eso van las cosas muy bien, tanto en la generación como en la gestión del dinero. Eh, soy, eh, pues no sé si llamar educador financiero, educador financiero, facilitador financiero. Al final, el caso es que tengo en lo que es en planificación financiera unos 400 clientes por toda España desde hace 16 años. Soy un apasionado de las finanzas personales. Y lo que he conseguido hasta el momento es que todas estas personas entiendan lo que yo les he explicado para que ahora sí, con su trabajo, pues todos tengan resultados. Todos los clientes tienen más dinero del que, del que han puesto. ¿no? Y lo último que hemos hecho, pues sabes que ha sido un curso en el que estuve 11, 11 meses creando... Grabando vídeos todos los fines de semana, eh, bueno, todos los tiempos libres que tenía, grabando vídeos, tutoriales, etcétera. Un, un curso, un programa de 12 semanas donde he querido, donde quise poner todo lo que a mí me ha servido, desde estar arruinado, sabes que teníamos 10 euros el día que, que nació mi primera hija. Y deudas y, y el banco persiguiéndote hasta tener hoy pues, la libertad financiera o la dignidad financiera que yo le llamo. No, no sé qué decirte porque incluso en el segundo libro... Digo que yo qué soy, soy conferenciante porque doy conferencias, no, simplemente doy conferencias, escribo libros, pero eso no me convierte en escritor, etcétera, etcétera, ¿no? pero sobre todo, resumiéndolo, un apasionado de las finanzas personales y con ganas y en un punto de mi vida que lo que quiero es compartirlo con el resto del mundo. Brutal, brutal. Ahora vamos más adelante a pasar y a hablar de, de, de números, de, bueno, de cómo ha sido todo este proceso de lanzamiento, pero joder... Eh, si pudieses un poco contar cómo fue nuestra, nuestra historia, porque creo que nunca antes había vivido algo, algo igual y sí que es cierto que bueno, me gustaría escucharla desde, desde tu punto de vista. Bueno, eh, fue una historia curiosa. Recibí un, un mensaje tuyo por LinkedIn, no te conocía, eh, y pensé que era uno de tantos que recibo, ¿no? Eh, pues, eh, oye, que tu web tiene fallos, cosas que se pueden mejorar, mírate el vídeo, ¿no? Y tal, entonces es que ni siquiera miré el vídeo, porque es que he recibido muchos de estos, ¿no? Y, y te respondí, pues eh, Daniel, gracias, pero me da la impresión de que esto es un simple corta y pega, ¿no? Eh, porque ni siquiera has puesto mi nombre en el, en el mensaje, ¿no? Entonces, es lo que daba más pistas, porque lo, lo he vivido muchas veces, eh, no recuerdo si me contestaste o no, diría que no, pero dos o tres días más tarde recibí un, un mensaje en, en mi WhatsApp un sábado por la mañana, como a las 8 de la mañana, me pareció súper intrusivo, ¿vale? Te lo digo así, eh, y lo sabes, ¿no? Pero, y te volví a responder lo mismo, oye, gracias, pero, pero me pareció un mensaje corta y pega y tal, ¿no? Y, y, y además, eh, vamos que no, no, no estoy interesado, ¿no? Y me dijiste, ¿no te has mirado el vídeo? Y dije, no, pues no lo he mirado. ¿no? Eh, pues, pues míratelo o algo así me dijiste ¿no? entonces miré el vídeo y 12 minutos más tarde pues te contesté oye te debo una disculpa porque el vídeo eh, se veía como habías compartías pantalla, habías entrado en mi web y me estabas diciendo cosas que se podían mejorar ¿no? desde luego, entonces eh, lo que hemos hablado en alguna ocasión esto es la forma en la que yo conseguiría clientes, empezar dando antes de pedir, ¿no? a partir de ahí pues tuviste toda mi, mi atención, te escuché y aún así tuviste que venderle a un vendedor que yo me considero, ¿vale? Y también te digo que me dejé vender porque, porque vamos, las, las técnicas a las que yo a veces te he dicho que no me gustan, porque yo mi trabajo, mi actividad principal, no, no las puedo utilizar, que son las técnicas agresivas de venta para vender una aspiradora de 3.000 euros, ¿no? Pero, pero esas técnicas conmigo eh, sí, eh, o sea, más que sirvieron, es que estuve receptivo totalmente a que sirvieran creo yo, porque está claro que eras diferente a lo que había llegado eh, a mí hasta ahora, y, y nada, yo te dije, oye, no es mi momento de hacer esto, de promocionar mis cursos y tal, porque lo que yo quería era crear el curso, pero lo dejé ahí y ahora pues estoy en mis ocupaciones y de hecho ahora estoy pues eh, promocionando, bueno, acabando para hacer la promoción, etcétera, de mi segundo libro, Finanzas para un Listo, y te dije, oye, eh, llámame dentro de un año, ¿vale? Que además ha sido una forma en la que me he quitado de encima a mucha gente, porque justo dentro de un año no me han llamado. Cuando yo me lo he apuntado en calendar, ¿sabes? Eh, yo sé que tú me hubieras llamado justo dentro de un año, ese día en concreto, ¿no? Eh, ya está, no tengo ninguna duda. Entonces, ese, ese es el testimonio de cómo fue. Eh, a partir de ahí, pues eh, negociamos un, un precio, eh, un porcentaje además, ¿vale? Y yo te dije, oye, vamos a negociar un porcentaje de lo que se venda, porque así es como veo que tú te vas a implicar, ¿no? Simplemente porque no te conocía. Eh, bueno, los resultados podemos decir espera, que han sido. Espera, no, no, no, no vamos a hablar todavía de, de resultados. Eh, joder, porque ha sido además un proceso con, con dificultades, con baches, con, con tal. ¿Cuántas, ¿Cuántas ventas o cuántas cuántos alumnos tenías en el programa antes de, no, de empezar? El tema es que no llevaba ni la cuenta, porque este programa no estaba, no se había hecho ningún lanzamiento ni nada. Simplemente lo dejé ahí en mi web. ¿Vale? ¿Y quién compra un programa de mil o de dos mil euros, no? Por ejemplo, eh, sin que haya, pues eso, una página de ventas y nada, ¿no? Justito me parece que había una landing y, y bueno, pues creada como la creamos, ¿no? Simplemente podemos decir que estaba ahí, pero es que ni siquiera llevaba la cuenta de alumnos. Sé que habían empezado a ver resultados por alguno de ellos, algún testimonio tenía, ¿no? El, o la llamada de teléfono, oye, gracias porque hemos aplicado esto y hemos recuperado de sobras el dinero, pero ni siquiera llevaba una cuenta. O sea, no por lo que te digo, ¿no? Porque no, es que mi ilusión era crear el, crear el programa, pero no ponerlo en marcha. Ha sido ahora, ¿no? Que, que gracias a ti, a vosotros, a tu equipo. Vale, ahora ya sí me gustaría un poco que contases, joder, pues la parte de lanzamiento, si quieres, eh, podemos hablar incluso de, de, de resultados y del impacto sí, obtenido. Lo, los, los resultados, pues si hablábamos de que si las métricas normalmente dan un 1 por ciento de conversión, la persona que no me conocía, me conoce y acaba comprando un programa, si es un 1%, nosotros hemos tenido, eh, ¿cuánto tres. ha sido? Un 3,13. Un 3,13, ¿vale? Un 3,13, sinceramente, cuando apuntas a las estrellas, pues puedes llegar a la luna, ¿no? Si, si la idea era tener un 5, porque, ¿sabes qué pasa? Que como yo no entiendo de esto, yo visualizo lo que quiero al final, ¿no? Y es posible un 5, es posible un 10. No, no lo sabemos, ¿no? pero sabemos que los números salen con un 1, pues está perfecto. Al final, lo que tú, lo que tu equipo me habéis ayudado es a crear un, un, un nuevo activo, una nueva línea de negocio. ¿Vale? Y sabes además que yo intento separar los activos que tengo, las líneas de negocio que tengo, que se autofinancien en cada una de ellas y de inicio sí hemos puesto algo de dinero, pero, pero vamos, hemos recuperado, hemos como multiplicado por cuatro o así, ¿no? Eh, entonces vamos, es que no te voy a decir que, est que esté contentísimo, ¿vale? Y me sabe mal por la, por la poca expresión a lo mejor de mi cara, ¿no? Eh, estoy satisfecho, pero estoy, lo que estoy es tranquilo con el resultado, porque era lo que, lo que yo pensaba que íbamos a tener. Es que si nos ponemos, nos ponemos, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que es importante: eh, todas las dificultades, porque hemos tenido de todo tipo, todas las dificultades que hemos tenido, eh, sobre todo vosotros a nivel técnico, para lanzar esto, o sea, es que no sé cuántas cosas han ocurrido, sinceramente, ¿eh? pero todo eso no era más que pruebas de que esto iba a ser un bombazo. Sí. Porque al final todo lo que es fácil es que no, no puede dar mucho resultado y esto no podía ser fácil. ¿Sabes? Tenía que ser difícil. Lo que pasa que ha sido muy sencillo cuando teníamos claro lo que queríamos. Entonces, las métricas, eh, cualquiera que vea este vídeo, pues oye, pues, yo, soy, yo soy un testimonio. Y si quieren que me llamen por teléfono y les explico. vale Pero, eh, Daniel, hay una parte importante para mí que es. Eh, eh, la primera, de inicio, el, el que yo fuera una persona normal para, la, para los asistentes al webinar, ¿vale? Una persona que hablo mucho de mis errores, que no tengo problemas ¿vale? Y que por suerte el desapego de necesitar sí o sí que alguien compre el programa, eso es importante. Y eso es algo que tú has transmitido también cuando has hecho entrevistas con esas personas, ¿no? Porque esa es la otra parte importante. Y no sé si al 50-50 o yo un 30 y tú un 70, no lo sé, ¿no? Pero el que ha hecho la venta final eh, ha sido tú. Y, y vamos, eh, ahí tienes todo, todo mi, mi felicitación. Porque es algo importante, ¿vale? Creo, creo que ha sido todo un equipo. De, o sea, hemos trabajado todo en equipo desde el minuto uno. No solo es el webinar, no solo son las entrevistas, sino que joder, también hay un proceso muchísimo como crear la landing, crear la página de ventas, eh, llevar a la gente a esa landing alimentarla con, con los directos, alimentarla con, con el contenido, que además, y, y, y esta fue la primera vez, joder, Juan, lo, yo me acuerdo, Juan, que tú lo primero que me dijiste es, oye, yo no quiero invertir mucho tiempo en esto, ¿eh? O sea, yo, yo no quiero invertir mucho tiempo. Y entonces teníamos que grabar el contenido a través de reuniones de Zoom y extraer de ahí los, los, los vídeos o los creativos para, para publicar, o sea, que, <ríe> que ha sido toda todo una auténtica odisea. Pero como esto es un testimonio... Y, y quiero bajar cifras Antes dijiste que se multiplicó por cuatro la inversión uh -huh. Entonces eh, No sé si, si, si has hecho mal las cuentas Pero nosotros invertimos No llegamos ni a 1000 euros 968 ¿Cuánto eh, Se ha sacado Juan? Claro te entiendo, hablas solo de la publicidad Sí. Yo he contado que tú tienes un precio ah. Si hablamos solo por la publicidad Tenemos un 1100 un 1.100 simplemente. Hemos gastado, creo que han sido algo menos de 1.000 euros, ¿no? Unos 980 y pico sí. cuando había 1.200 eh, presupuestados. Se ha gastado algo menos y si se han vendido 11 programas a 997. Eh, por cierto, de esto hablaremos. Para los siguientes nunca va a acabar en 7 porque eso es una inmensa tontería y lo explico dentro del programa. ¿Vale? O sea, el tema psicológico, el que no lo compre a 1.001 no lo va a comprar a 997. Yo soy de esos. ¿eh? Es decir, yo sí veo que un número está como más, más 997, más 998, que no es un número redondo. Sí que es cierto que yo en mi, en mi esto ¿eh? tiendo más a... Más. Lo ponemos a 100 euros con, con 97 céntimos. <risa> <risa> pues eh, sí, eh, si miramos solo la publicidad...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 Sino menudo negocio, sinceramente, ¿vale? Pero, ¿sabes? Eh, yo creo que hay un tema y eso no se puede medir. O sea, la intención que yo tengo de ayudar a cualquiera que compra un programa mío, ¿vale? Hace, yo sé, pues que igual la energía se, se focalice de forma que el otro lo acabe entendiendo. Es que no lo sé, es que eso no se puede explicar, no hay métricas, no hay nada, ¿no? Pero el hecho de no tener la necesidad de que se venda ningún programa, incluso el otro lo nota. Y tú sabes que hay personas que las hemos dejado fuera del programa. Uh -huh. ¿Vale? Total. El, el desapego es, joder, al final no, no, no te hace falta, como, como, como hablábamos al principio, no, no te hace falta que vender más programas, ni siquiera te hace falta vender uno. Ya, ya tienes tu vida, ya tienes tu negocio. Es otro enfoque distinto. Juan, ya para, para terminar, eh, me gustaría. <coughs> Que bueno, pues quizás alguien que, que está ahí por, por alguna página o, o está buscando un poco más de información de mí, si recomendarías pues, a nuestra agencia, sé que quien quiere ser agency, a, a alguien más y por qué. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, sinceramente, lo, lo, os recomendaría eh, por el grado de implicación. Porque yo sé que hay cosas que se han hecho, vale, que como digo, yo no, no tengo por qué entenderlas, ¿no? o sea, no tengo por qué saber cómo se hacen pero sé que, que habéis hecho mucho más de lo que inicialmente se había pensado que había que hacer para tener resultados, ¿vale? O sea, de hecho, habéis hecho lo necesario, <ríe> para mí eso, o sea, lo, lo necesario para tener un, un ratio de, de 11 por cada euro, uh -huh. o sea, esa, eso es lo que yo recomiendo de vosotros, la implicación eh, total, ¿vale? Sí. Porque luego la organización, todo eso, es que como no entiendo, pues entiendo que tenéis que estar bien organizados, que tenéis que tener gente buena, digo, ya, pero es que todo eso ya se presupone. Pero lo siguiente es que hagáis lo necesario y habéis hecho lo necesario para que el, vuestro cliente, que soy yo, haya, haya tenido resultados, ¿vale? Espectaculares, tú me dices. Genial, yo estoy contentísimo, ¿vale? Estoy agradecidísimo. Y ya está, y además... Como te he dicho, esto es una prueba piloto, pero recomiendo totalmente a cualquiera que esté viendo este vídeo, pues vamos, si sirve de testimonio, pues, pues ya está, ¿no? Deja que Daniel y su equipo se impliquen y verán los resultados. Pues nada, mil millones de gracias, Juan. Eh, gracias. Sí.